La nueva fiscal titular del Distrito Judicial Duarte, Smiley Rodríguez, se reunió este jueves con el director del Comando Noreste de la Policía Nacional, Horizon Olivense Minaya. En el marco del encuentro, estas fueron las afirmaciones. primero, aunando esfuerzos, haciendo actividades de acercamiento y de conocimiento de las situaciones más eh, apremiadas que tenemos, para que podamos realizar un trabajo en equipo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 eh, aquí en nuestro despacho, con nuestro equipo de trabajo a nivel de investigación previamente, después nos reunimos con la preventiva, que es para hacer una inercia de trabajo para las instituciones que somos los garantes de la seguridad ciudadana, hacer un equipo de trabajo que va a los esfuerzos a favor de, de, de lo que es la seguridad ciudadana. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.